Innovación, datos, ciudadanía, poesía, actitud, actitud, nutrición, digital, university, comunicación, recusión, todo esto y mucho más en Radio La. Pues aquí seguimos en eh, Unipública en este espacio que estamos. Eh, abriendo para hablar de innovación pública en las universidades y con nosotros tenemos ahora mismo a Loredana Stan que es gerente de Novagov e investigadora de la red InnoLabs. Muy buena Loredana, bienvenida. Hola, qué tal, buenos días, encantada de estar con vosotros. Eh, como saben los que nos están oyendo, bueno pues estamos hablando del papel eh, de la innovación pública en las universidades y a partir de todo lo que nos estáis contando gente que está trabajando sobre este tema, eh, como tú Loredana, eh, estamos intentando construir entre todos ese Ajá. manifiesto para la innovación pública en la en la, en la universidad. Entonces la primera pregunta es obvia: ¿Cómo puede hacerse innovación pública desde una universidad? Sí, bueno, yo creo que podríamos hablar de tres eh, aspectos claves, ¿no? En primer lugar, eh, desde la educación, formando el capital humano para esta innovación pública… Eh, probéndolo de esas de esos conocimientos, tanto técnicos como esos soft skills de los que se habla tanto en, eh, hoy en día. La habilidad eh, de Blanca. El esa, ¿no? sí. Efectivamente, efectivamente uh -huh. eh, los, eh, las habilidades blandas como el liderazgo, el emprendimiento, el intraemprendimiento dentro de una, de una organización. Uh -huh. eh, trabajar por, por proyectos, metodologías importantes a la hora, a la hora de trabajar. Uh -huh. Todas estas capacidades son eh, fundamentales para que eh, la innovación eh, no sea solamente eh, un proyecto concreto, sino que bueno, podamos hablar eh, de una cultura de la innovación en, en todos los ámbitos de la sociedad. También la investigación y bueno, aquí el conocimiento que, que tiene la, la universidad es fundamental para que, eh, los ecosistemas de innovación puedan ser eh, puedan tener éxito ¿no? y, puedan, sí. y puedan ser eh, eh, buenos, o sea, la innovación que se crea pueda tener ese valor público necesario eh, en este caso todo ese conocimiento se, es importante que se transfiera a la sociedad ¿no? eh, sí. y, y favorezca al ecosistema y hablaría también bajaría un poco más hacia el sistema regional, ¿no? eh, En la cercanía de los actores eh, creo que es importante que se, que se lleve a cabo esa transferencia de conocimiento. Y por otra parte, eh, esto no puede existir sin, eh, sin la innovación abierta, es decir, sin la creación de una red de actores que pueda colaborar y que pueda existir ese espacio para que para que los actores colaboren, compartan, eh, puedan aportar sus ideas eh, y opiniones ¿no? sobre, sobre lo que existe. Entonces, creo que estos son los, eh, los tres ámbitos concretos donde la innovación sí que puede aportar, o sea, donde la universidad sí que puede aportar eh, en la innovación pública. ¿Y qué papel ahí tienen los ciudadanos? Porque es verdad que muchas veces la universidad mm. se ve como un ente eh, del que forman sí. parte mucha gente, como los estudiantes, los docentes, etcétera, los sí. investigadores, pero no la, la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo podemos hacer ver que la ciudadanía también tiene un papel en esto, no? Eh, creo que está todo relacionado con, con, la, con la innovación abierta. Es decir, eh, para que pueda surgir y para que la, la universidad pueda tener un papel central dentro de, de la innovación pública, creo que es importante también una transformación interna donde se cambie un poco el enfoque desde, desde una innovación más cerrada desde ¿no? de, de la propia universidad a, a la apertura a todos los actores recoger sus, eh, sus ideas, recoger sus opiniones, escuchar ¿no? a todos, pero también implicarlos activamente en los procesos de creación, de ejecución y de evaluación de, de las innovaciones. Entonces, eh, nosotros siempre eh, hablamos de la necesaria interrelación entre la innovación pública o los espacios de innovación pública y los espacios de innovación ciudadana o innovación social. Eh, creo Creemos que esa complementariedad entre la creatividad de la sociedad, de los innovadores sociales y el conocimiento experto de las universidades o de la administración, eh, en su caso, pues es eh, imprescindible para eh, que todo lo que salga de la innovación ¿no? tenga un valor público y pueda tener un impacto social eh, importante. ¿Cómo crees que, bueno, en ese panorama que estamos comenzando a dibujar ¿no? de ese mundo, mm. Post-COVID, que estamos empezando a intentar sí. imaginar, ¿qué papel debería tener la innovación pública? Bueno, creo que el COVID nos ha puesto de manifiesto la necesidad de, de potenciar la investigación y la innovación en todos los sentidos, tanto tecnológica como, como social, como académica eh, y, y como pública, ¿no? Porque desde luego la respuesta no es... Eh, ningún, ningún organismo o ninguna institución, eh, ninguna persona tiene una respuesta eh, única ¿no? a, a los retos a los que nos enfrentamos y por tanto la colaboración es eh, más que nunca eh, importante eh, en este sentido y probablemente la universidad por pues bueno, por su conocimiento, por el espacio que puede ofrecer, puede tener un papel central para ello, para aglutinar y orquestar ¿no? un poco todo ese ecosistema y las relaciones entre los diferentes actores. Y, y ya para acabar, no te quiero quitar más tiempo, eh, allí en Novagov, para que la gente la gente que no conozca sí. vuestra vuestra entidad o la ReinoLabs, ¿cómo trabajáis allí en Novagov o a qué os dedicáis? Nosotros aplicamos, bueno, lo que lo que hemos también recogido en el artículo es un poco también nuestra filosofía de trabajo eh, desde siempre, es decir, desde el enfoque de ecosistema y apostando por la, la innovación abierta, la transversalidad y la red de actores. Siempre trabajamos eh, eh, en este sentido. Eh, nosotros eh, en Novagop pues bueno, es... Eh, Cre queremos creer que estamos creando un ecosistema de, de la innovación pública a través de diferentes áreas de trabajo como es la red social de los profesionales públicos donde más de 16.000 eh, empleados públicos, eh, gente de la, de la academia, de las universidades, expertos, el sector privado también, pues colaboran, comparten conocimientos, inquietudes, eh, pues bueno respuestas que han ofrecido a diferentes problemáticas que pueden tener en común eh, el congreso Novagov, un congreso anual eh, que desarrollamos, muy conocido espero sí, sí. Sí, que, que, que, en el que bueno, pues, intentamos desvirtualizar todos los problemas eh, públicos que encontramos eh, y que co-creamos incluso con la comunidad eh, de la red social eh, cada año ¿no? en los 50 retos Novagov eh, también el laboratorio de innovación pública o el laboratorio de gobierno donde intentamos aplicar metodologías innovadoras eh, aglutinando a comunidades de expertos y, y eh, en torno a necesidades concretas que nos plantean las administraciones y, y bueno, la red Inolabs eh, es un proyecto que iniciamos en 2018 con, la, con el apoyo de la, del programa CITET donde eh, intentamos reunir a diferentes laboratorios eh, en torno a los retos comunes que nosotros también tenemos ¿no? eh, de cara a, a responder a, a las problemáticas de la, de la sociedad. Y ahí están pues, de momento siete laboratorios, eh, desde Portugal, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, México y, y nosotros. Muy bien, pues eh, Loredana, muchísimas gracias por atendernos, eh, por eh, compartir vuestra reflexión sobre el papel de la innovación pública en las universidades y, y nada, que nos vemos pronto en ese encuentro virtual que estamos programando para el 21-22 de mayo, eh, lo dicho, gracias por vuestra reflexión Muchas gracias, y nos espero, vemos que, sean espero es. que sean de ayuda, espero que sean de ayuda y, y sí. que entre todos podamos construir el manifiesto si pudiera vamos a intentar resumir en tres palabras sí. si quieres esos tres ámbitos que has dicho vamos a decirlo en tres palabras para un resumen que estamos preparando si tuviéramos que resumir todo lo que hemos hablado eh, o, o la importancia de la innovación ah. pública en, en las universidades en tres palabras ¿cuáles serían? Bueno, eh, creo que lo resumimos una también en el título e de... es innovación abierta, ¿no? Esa la tenemos clara. Sí, una es innovación Ese abierta, está claro. el enfoque de ecosistema que tiene que ser eh, simbiótico, inclusivo e inteligente uh -huh. y, por supuesto, la transversalidad de actores es fundamental para la innovación pública. Perfecto, pues Loredana Stan, gerente de Novagov e investigadora de esa red InnoLabs. Muchas gracias y mucho abrazo, un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Un abrazo, hasta luego.